Las últimas semanas se han estado registrando algunas lluvias en el Cochabamba, pues estaremos revisando actualizando cuál es la situación del clima, la calidad del clima ha mejorado, ha disminuido la contaminación gracias a estas lluvias que se han estado registrando, este descenso de temperaturas, pues todos estos datos los tendremos a continuación junto a la Interam, quien es el responsable de la red Mónica, que monitorea la calidad del aire y por supuesto además con estas diferentes actividades que se vienen desarrollando en diferentes fechas del año. ¿Cómo está Alain? Bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando, muchísimas gracias por atendernos y por este tiempo que nos brinda, como siempre y todas las tardes al lado verde. Eh, muy buenas tardes Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Este último periodo Alain ha estado lloviendo bastante en Cochabamba, sin embargo es importante mencionar y recordar una vez más que Cochabamba se caracteriza por ser una de las ciudades que se presenta mayor cantidad y altos índices de contaminación. ¿Estas lluvias han ayudado a que puedan disminuir estos niveles? ¿Ha mejorado la calidad del aire en este último periodo? Sí, sí, correcto. Eh, debido a las lluvias, obviamente, hay un descenso de los niveles de contaminación atmosférica. Tenemos nosotros un equipo eh, situado en la parte extremo sur de la ciudad, en, eh, específicamente en predios de la Fuerza Aérea. Es un equipo de precipitación, el cual monitorea cada 15 minutos. Eh, tenemos los valores eh, acumulados que hemos tenido a la, eh, en las fechas del 4, el 6 y el 7, que han sido los más elevados. Entonces, es... Se ve, se ve claramente cómo los niveles de contaminación atmosférica, especialmente el de material particulado, eh, estando por, por un promedio de los 90 microgramos por metro cúbico, se da el efecto de las lluvias. Este se reduce a, a 45 microgramos por metro cúbico, entonces hay un descenso casi del 50% por por estas lluvias. Hay un lavado de la atmósfera, Es obviamente es, es muy beneficioso, ya que no pierde fuerza, pierde fuerza al no, al no concentrarse en su magnitud la contaminación atmosférica, entonces es bastante débil, hay una dilución muy fuerte, y gracias al lavado por, el, por estas lluvias, entonces tiende a disminuir los niveles de contaminación atmosférica. Eh, luego al día siguiente, un sábado 5, eh, tenemos un sol de pleno, obviamente los niveles de contaminación aumentan, no tenemos las lluvias, y llegamos a un valor de 150 microgramos por metro cúbico, y, y los días 6 y 7 tenemos de nuevo una precipitación bastante fuerte, llegando a un máximo de 1.4 milímetros el día 7 de octubre a las 2 y 15. Posterior a esas lluvias se da el mismo fenómeno, Lorena, descendiendo los valores a 75, 74 microgramos por metro cúbico. Entonces, esto de las lluvias es muy beneficioso, si tenemos días continuos, obviamente mejora la calidad del aire, mejora el índice de contaminación atmosférica. Estamos muy, muy por debajo del límite permisible de lo que indica la ley 333 de los 150 microgramos por metro cúbico y también en un cierto valor nos encontramos todavía en una situación regular a buena, tomando en cuenta lo que indica la Organización Mundial de la Salud, no, de 50 microgramos por metro cúbico. De todos modos, este, entramos esta época de verano, de lleno, eh, próximamente las lluvias van a ser mucho más intensas. Entonces, eh, vamos a tener un índice de contaminación atmosférica, una calidad del aire en los cuatro puntos automáticos de una situación buena de calidad del aire, ¿no? Entonces, va a ser muy beneficioso para la, para la población aquí en la ciudad de Cochabamba entonces, tener la presencia de las mismas y, obviamente... Eh, de cierta forma también bajan estos estos, estos eh, grados en salud ¿no? Para estas personas sensibles a la contaminación atmosférica. En época de lluvias en Cochabamba que sabemos que también son favorables, ¿no? Para poder disminuir estos niveles de contaminación que se registran, aproximadamente se tendría un porcentaje de cuánto es que se logra disminuir tan solo en esta época de lluvia. Y también, una consulta más, por favor. Es, tomando en cuenta que en Cochabamba se vienen realizando diferentes actividades el día del peatón, incentivando a utilizar también la bicicleta, este domingo 20 de octubre, que se desarrollaron estas elecciones generales, la población también aprovechó para poder salir a las calles, pero sin sus motorizados. ¿Esto también ha colaborado al el, a el aire? Correcto, correcto. Eh, primeramente lo que indicas, ¿no? Eh, un día de lluvia, un día de lluvia eh, reduce, reduce más o menos, estamos hablando de, una, de un 50% en un día de lluvia, ya, eh, los niveles de contaminación atmosférica. Y si tenemos días consecutivos, varios días, entonces esa disminución es mucho más fuerte. Hablamos arriba del 80%. Entonces es muy beneficioso. En lo que respecta al día de elecciones presidenciales, que acabaría de pasar este 20 de octubre, obviamente los niveles de contaminación atmosférica... Se han reducido drásticamente. Mira, el día sábado 19, Lorena, entonces llegamos a un valor máximo a las 19.45 y de 193.7 partes por billón en cuanto al contaminante de óxidos de nitrógeno. Ya se da la restricción a partir de las 0 horas del día domingo 20. Los valores oscilan eh, debajo de los 5 ppbs, teniendo un promedio de 4 ppbs, lo que significa que una disminución de la contaminación atmosférica de un 97%. Ya más o menos por las 19.30 a 20, 20 horas, sutilmente van saliendo las movilidades. ¿no? Y tenemos valores de, de 30 a 40 ppb. Y el día lunes, eh, nuevamente llegamos con valores sumamente altos. Eh, estamos hablando de valores de 250 ppb en las primeras horas de la mañana, es donde tenemos la, la actividad humana. ¿Qué es lo que necesitaría Cochabamba para que ya no exista este problema, estos niveles de contaminación? Tomando en cuenta que se ha estado trabajando también con el tema de las ladrilleras para que puedan ser trasladadas hasta otros sectores, el parque automotor también que contamina entre el 90 al 98% aproximadamente. ¿Qué es lo que necesitaría Cochabamba para que pueda tener esos límites permisibles? Y al momento de ver el cielo, claro, porque a veces uno piensa y dice, está nublado y hace frío, pero en realidad es la contaminación lo que se registra. ¿Qué hace falta entonces para poder solucionar y disminuir todo aquello? Ya hay varias acciones ya que se han ido contemplando. Este no es de la noche a la mañana, Lorena, obviamente es de, es de largo aliento. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, como dices, el, el vehículo, más del 90% es atribuible a este, a un 10% estarían solando lo que son las ladrilleras y las escaleras, un 7% y un 3% de esa masa eh, de las industrias, de las pocas industrias que tenemos dispersas por la ciudad. Las acciones con, concretas, ¿no? Es, eh, al vehículo tener en buenas condiciones técnicas. Es lo que hemos venido nosotros indicando, socializando al, al conductor durante ya más de una década con estas campañas de, de aire limpio, una medición gratuita de emisión de gases de escape vehicular, en las cuales se le indica, ¿no? De, eh, mantener en buenas condiciones técnicas, realizar el mantenimiento periódico. Eh, esto conlleva a llevar a cabo un trabajo mecánico en lo que respecta, pues, un afinado de motor un cambio, una limpieza de las bujías de los inyectores, cambio de filtro de aceite, de aire de gasolina, de esa forma tú vas a poder reducir por vehículo en un 30-40% sus emisiones contaminantes, ¿no? y vas a tener eh, cierta reducción de la contaminación atmosférica, no del todo, pero ya es un acción sí, muy importante otro es el transporte masivo ¿no? No, las personas eh, deberían utilizar mucho más, ser más frecuente este uso del transporte masivo y no estar utilizando un solo vehículo por, por persona ¿no? que sus emisiones también eh, son sumamente elevadas. Otra acción, lo que es el repoblamiento forestal urbano, no plantar los arbolitos, solamente ayuda a mitigar estos niveles de contaminación atmosférica. El uso de, de la bicicleta como un transporte limpio, no contaminante, que también ayuda a bajar los niveles de contaminación atmosférica. Y por qué no pensar en lo que son los autos eléctricos, no? Estoy pensando ya renovar en ese, en ese sentido para bajar del todo, si tú quieres y eh, apuntando y dejar de estar consumiendo los, los combustibles fósiles que prácticamente nosotros quemamos eh, durante todos los días, durante todo el año ¿no? y es la, la contaminación presente que está aquí en la ciudad de Cochabamba y como dice es mucho más notorio es mucho más visible este, este smoke debido a la inversión térmica en la época de invierno donde tenemos temperaturas debajo de los 5 grados y entonces la presencia del, de la térmica de esa bruma que nosotros vemos en el horizonte queda a un nivel respirable de la persona y obviamente los efectos en la salud son evidentes Exactamente, y el tema también eh, del plantado de los árboles es sumamente importante para que pueda purificar todo este aire. Es por ello que se tienen diferentes campañas de reforestación en diferentes lugares, entre ellos el Parque Nacional Tunari. Una última consulta, por favor. Hace unos meses, pues se ha informado mediante, eh, se ha dado a conocer mediante estudios que se han realizado, señalando que Cochabamba sería la tercera ciudad más contaminada de los países en la región. ¿Es correcto este dato? ¿Se mantiene este lugar o ya vamos mejorando poco a poco con las diferentes acciones y medidas que se van tomando. A nivel Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, eh, Lorena, nosotros seguimos conservando esa, esa situación y cada año se van incrementando la cantidad de, los, de vehículos, tenemos más de 250 mil vehículos, ¿no? Entonces, de acuerdo al, al, al dato que nos da el RUAS, son mil autos, ¿no? Que se van, van ingresando aquí a la ciudad de Cuchama, entonces esto se va acentuando, va, va incrementándose los niveles de contaminación atmosférica. Entonces, si hacemos una relación actualmente con otros países, estaríamos más o menos al mismo nivel, entre un tercero a cuarto lugar. ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Alain. Ha sido un gusto que nos esté acompañando desde Cochabamba, actualizando cuál es el panorama, cuál es la calidad del aire que se registra actualmente, tomando en cuenta estas últimas lluvias que se han estado viviendo en Cochabamba. Muchísimas gracias y lo estaremos aguardando en una siguiente oportunidad. Ok, muchas gracias, Lorena, por la invitación. Que tenga un excelente día. Bien, cuando son las 14 horas con 45 minutos hemos actualizado la calidad del aire en Cochabamba. Momento de hacer una pausa, Guárdenos, ya volvemos.